Hola, ¿qué tal, mis amados? ¿Cómo están? Bendiciones. Qué gusto que estés nuevamente con nosotros ahora en esta cuarta parte o cuarto paso. El cuarto paso, así es. Y pues, bienvenidos, bienvenidos. Somos sus así amigos. Así es, Elida, Elida y Rafael. Elida y Rafael. Así es. Okay. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Y bienvenidos aquí a rafaelidatv.com en Hoy Oramos. Y dentro de dentro de rafaelidatv.com. Uh -huh. Así sean bienvenidos. Y ahí está nuestro correo. de correo, rafaelidatv.com. Ok. Es. Solamente dos, tres cositas antes de empezar. Cuando usted abre este video, digamos que le gusta. Otra cosa bien importante. Suscríbase. Así es. Otra cosa muy importante. Compártalo, compártalo. Y aquí abajito ahí está la información también de nuestra página y de todo lo demás. Así ¿Por qué? Es. Porque es bien importante que usted le, nos indica que le gusta. Que le gusta, claro. Que lo va a compartir. Que lo va a compartir, muy importante. Y también que se suscriban. Claro que sí, que se suscriban. Ya es ahorita. Es muy, muy importante. Ya porque... ahorita, ya el, el, el, a la hora de estamos haciendo este video. Ya van setecientas... No, siete mil, perdón. Siete mil trescientos y fracción sí. de, de suscripciones. Ok, ¿verdad? gloria Entonces, ¿qué a Dios. Sea que, Señor. A Dios, alabado sea su Y nombre. a la hora de estar haciendo esta grabación, ya llevamos un millón mil visitas a, a nuestros uh, canales de, de YouTube, ¿verdad? Okay, Rafael, Entonces, yo imagínense la, Así es. la, la, la bendición de poder estar eh, así es. en esto. Claro que sí, es una eh, grande bueno, bendición. Bueno, pues, entramos en esto. Así es, el manual de oración, el videolibro, vamos a hacérselos un videolibro, es el cuarto paso con Rafael y Elida Cabazos, así es que esperamos que, que esto venga a ser de bendición. Claro que sí, claro que sí, y eso es lo menos que, que queremos y deseamos para ustedes que vengan a hacer esto de ayuda y de bendición. Porque al estar compartiendo con ustedes este material de los seis pasos, y ahora en, la, en, la cuarta, en el cuarto en el paso, cuarto paso Así es. no son más que indicaciones de qué sí hacer y de qué no hacer. Y de qué no hacer. Porque es, es importante saber qué sí hacer pero también es muy importante saber qué no hacer. Qué no hacer, correcto, así bueno, es. Entonces, hay, hay, hay así ciertas es. reglas, vamos a, por así decirlo, Ajá. para tener una oración de éxito. Sí, claro que sí. Porque si no sabemos hacerlo, wow Sí, no, pues ah. sí, es como una receta que te dan. Si no te vas como es y le pones tú otras cosas, y pues ya no va a salir. A, a la ocurrencia nada <ríe> más. No, pues ya no a poner, va a salir uh, igual. Uh, igual. Imagínate Así que estás es. haciendo un, un pastel de, de, de piña, por decir alguna cosa, ¿no? Pero se te ocurre eh, porque tienes ahí unos tomates tienes una cebolla ahí. te <ríe> eh, pues, voy a hacer tomatito, te voy a hacer cebolla porque a mí me gusta. No, pues va a salir una paella. <ríe> pues, pues para ella nada más, porque yo creo que nadie más se la va a comer. <ríe> okay, ok, entonces, okay. sigamos algunas reglas. <ríe> eh. Y vamos a empezar ahora con el cuarto paso. Así es. El cuarto paso nos dice así. Tomar el tiempo suficiente para orar personalmente por todas y cada una de sus necesidades. Sea de carácter personal, familiar, económico, de salud, matrimonial, moral, espiritual o de cualquier otra índole. Te recomendamos tomar unos minutos para cada una de ellas. Pero tenga mucho cuidado de hacerlo en un buen orden, cuidando de no revolver una petición con otra. Ejemplo, si usted va a orar por un hijo que se llama Manuel, ore especialmente por Manuel. No ore por Juan o María o cualquier otro de sus hijos. Dele un tiempo de oración a cada uno de ellos. Lo mismo si va a orar por su esposo o esposa. Ore solo por él o por ella y por favor no revuelva su oración Con ningún otro miembro de su familia Y mucho menos Por otras cosas que se le vengan a la mente Ajá es, es. Que Esto es bien, bien importante fíjate, eh, Que hagamos las cosas en, eh, orden. En, en el buen orden En el orden, así por, por eso es. lo estamos mencionando ahorita Sí Cuando estamos diciendo aquí Dejen poner nuevamente la lámina Cuando estamos diciendo cuando eh, Eso es un ejemplo Si sí. usted tiene un hijo que se llama Manuel Uh -huh. Pero usted tiene una hija que se llama María y tiene otro hijo que se llama Juan. Uh -huh. Imagínense si usted tiene 10 hijos, o tiene 15, o tiene 20, porque ve todo a saber. Sí, pues Entonces, no sabe uno. Le presenta al señor una lista. Sí, aquí está toda mi lista. Este cargue ese señor. Uh -uh. No, no, no, no, no. No, no es no. así. No. Déjame decirles algo que es bien importante. Así es. Cuando el Señor me dio este libro, lo sentí en primer lugar, o sea, o sea lo hicimos primeramente como sí, sí. una reflexión. Amén. Los seis puntos, o la, la, los, seis, o los pasos. seis pasos, ¿verdad? Uh -huh. Pero fue algo muy especial. ¿Por qué razón? Porque el Señor, yo lo sentí tan fuerte así, de que me estaba diciendo. Rafael, ya no le digas que te llamen para que ores por ellos, porque estaban en un programa de es radio. Es que noche a noche era tu, tu programa, uh -huh. y, sí, y noche a días... noche era este, peticiones de, de, de la, de or gente, de la, de oración, la de oración, la necesidad que había. Exacto. Entonces, cuando el Señor me hace sentir eso, Ajá. Ay, hasta... Sí, siento pues cosas ahorita. Sí. O sea, el Recu del Señor. recuerdas, sí. recuerdas, claro. Porque esto hace ya. <ríe> ya hace rato. Como 20 años. Ya hace rato. Ay, miren, de, déjenme decirle. No, ya más de 25 años. Sí, sí, no, ya. Porque la radio está cumpliendo 25, 25 años, en este, años en este mes, precisamente. Sí. Entonces. <ríe> como 23, por ahí. Entonces, fíjese lo que le voy a decir. Cuando. Yo estaba en ese programa en esa noche. Y siempre. El, y, y ha sido muy común eso. De que llaven para orar en todas las estaciones de radio. En sí, todas, en todas sí, las del sí, mundo. Sí, sí. Y sí, sí. en las televisoras y todo eso, ¿no? Es muy común. Es muy común. ¿Por qué? Porque los que están dirigiendo los programas. Saben o sabemos perfectamente bien. De que hay infinidad de, de necesidades. Aquí hay mucha necesidad. Así infinidad. Infinidad. Pero pocos son, o pocos somos, yo, quiero, yo me quiero incluir. Luis, somos pocos los que verdaderamente nos preocupamos por la gente. Sí, sí. Somos así pocos, es. muy sí. pocos. ¿Por qué? Porque la gente llama, da su nombre, se ora por la persona, y al que sigue, y al que sigue, y al que sigue, y al que sigue. Pero nosotros aquí tenemos, desde la primera del 2011... Hasta la última aquí los tengo en mi, en mi, en mi tableta. Ajá. En el, la computadora también, obviamente. Hasta, bueno, hasta los tengo en el teléfono. Nada ¿no? para que tenga una idea. Uh -huh. Entonces, en cada momento que, que, que, que estoy consciente de, de, de la necesidad. Sí, ¿no? Volvemos a orar. Amén. Señor, toque a estas personas y toque Señor. Aquí Oncea está esta lista. Enorme. Sí. Pero cuando estamos aquí en el programa también estamos orando. Sí, amén. Entonces, amén. cuando estamos diciendo aquí, y, y les decía al principio, de las reglas, cuando estamos poniendo aquí hay ejemplos de Manuel, de Juan y de María, o, o el esposo es que el no. o la esposa, necesitamos no revolver ponía el ejemplo de, del pastel de piña, pues, no porque tienes ahí la, el tomate y la cebolla, se los vas a, a echar también ahí pues no. a, a, a la batidora, no, a la licuadora, no, no lo, lo que estés haciendo. No, no, no va. Tienes que tener un cierto orden, porque cuando tú sigues la receta, los pasteles te van a quedar mejor, el platillo sí, te va a quedar también. mejor. Todo lo que tú hagas en un orden, sí, va a quedar mucho Dios mejor. Dios es un Dios de orden. <ríe> Dios es eh, perfecto. Dios es un Dios de orden. Entonces, cuando estamos diciendo aquí, y por favor, no revuelvan sus oraciones con ningún otro miembro de su familia, y mucho menos por otras cosas que se le vengan a la mente. Ay, Así mi amado, es. mi amada, es que nuestra mente es más veloz que, que el jet más rápido del mundo. Oh, sí. Bueno, se parece a esos, uh, esos cohetes que mandan a la luna o que, que los quieren mandar ahora hasta, hasta, hasta Marte. Así es. Corren millas y millas y millas y millas. Rápido. Pero en un, 2 por tres. Ok. Entonces, si guardamos esos, estos conceptos, es un libro muy pequeño. Pero, pero con un contenido muy grande. Amén. Con ¿Por sabiduría ¿por, de porque, parte de Dios. Eh, exacto, porque yo sentí que Dios me lo dio. ...y por eso... Amén. Eh, ...lo estamos haciendo... ...amén, así es... ...y fíjate, después de tantos años... ...ahora lo estamos haciendo como videolibro... ...videolibro... ...verdad... ...y usted está teniendo el privilegio... ...de poderlo leer... ...y escuchar... ...amén... ...verdad, ¿por qué? Correcto. Porque ...fue algo que... ...fue una inspiración muy fuerte... ...delante de, de, parte Dios, de Dios... ...hace Amén. muchos años... ...amén, así es... ...vamos a la siguiente lámina... ...sí... ...cuide mucho de su mente ya que es tan ligera y sin darse cuenta le cambia de pensamientos porque puede estar orando por Manuel y terminar orando por el perrito de la vecina que lo atropellaron y en el camino del pensamiento pueden venir a su mente que no ha regado las plantas que tiene en su jardín o no han traído la leche para la cena o bien cualquier otro pensamiento. Permítanme presentarles otro ejemplo, si usted va a orar porque necesita carro ore pues solo por el carro, dígale a Dios como lo quiere, sea muy específico por favor, si lo necesita de dos o, o cuatro puertas, o lo quiere de color rojo o blanco, la razón es que hay miles y miles de carros nuevos y usados, y usted puede tener una necesidad básica, por eso usted debe de pedir específicamente. Así es, voy a dejar un poquito la lámina, uh -huh. aquí estamos hablando de ser específicos, Sí, sí. Muy específico. Sí, es necesario, es necesario, porque cuando vas a hacer una orden de algo, uh -huh. ya sea por teléfono o por los medios, Exacto. tienes que pedir exactamente lo que quieres, porque ahí en ese lugar hay muchas cosas. Sí, imagínate ir a un restaurante y le dices al mesero: tráigame de comer. ¿Ya le leyó la carta? No. O sea, el, el sí, medio, ¿verdad? El menú. Uh -huh. No. No, usted déjenme comer. A eso vengo ven aquí a comer y usted de comer. Pero ¿qué, qué le doy? Pues, te, tenemos aquí 100 platillos diferentes. Sí, sí, no. Bueno, tanto? vamos a decir 50. Porque hay quienes tienen más. Ok. ¿Cuál de ellos? Claro. Que vaya a tu agrado, a tu gusto, a tu necesidad. Exacto. ¿Por qué? Porque si dice, ah, pues yo le voy a traer lo que menos le pudiera gustar. Pues sí, claro. le dijo que además quería comer, pues ya, ahora cómaselo. Sí, no, tiene ¿verdad? que presentarse exactamente qué es lo que quiere. Tienes que ser específico en lo que quieres. Claro. Por eso decimos de los carros, uff, sí, pues, Hay un montón, ¿no? de marcas, modelos, hay años, muchísimos. Eh, colores, dos puertas, cuatro puertas, convertibles, no convertibles, en fin. ¿cu ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es? A lo mejor no es, es un carro, a lo mejor es un, un pick-up, una camioneta, un camión. <risa> yo, yo, yo, yo no sé. ¿Verdad? Entonces, uh -huh. por eso que cada necesidad es personal. Es personal, claro, es personal. Es personal. Y entonces, y cuando pedimos la intercesión de alguien, pues o sean específicos cuántos correos hemos recibido. Nomás, ore por, por mi problema, ore por mi necesidad. Ay, Señor Santo. No sé qué es, pero bueno sí. usted, usted que le conoce sí pues, es, Señor, usted sabe, pero, conoce a la persona Y sabe qué necesita pues, y, y luego si la persona no tiene relación con Dios Dice, oye, pues no sé ni quién Ni quién te dijo eso Porque yo ni le conozco sí Ay, santo Dios, imagínate Y sí, y luego hay personas que Detallan todo, todo, todo, Todas sus necesidades Y no dicen cómo se llama Y no dicen cómo se llama Ni de dónde están llamando, o dónde están escribiendo sean más específicos y sean más más, más, más explícitos también en, en sus peticiones. ¿Por qué? Porque queremos serles de más ayuda. Claro, claro que sí. Y el libro esperamos que les venga a ser de mucha de ayuda, mucha ayuda, de, de mucha ayuda mucha. para que mejoremos lo que estamos si haciendo. Si quieren crecer, verdad, este espiritualmente y hacer las cosas como Dios le gusta que las ha hagamos, pues necesitamos hacer lo que él dice. Hay, hay, dos, hay dos recetarios Por un lado está las escrituras uh -huh. este es un Así recetario. es, así es este Es el recetario es, de Dios para nuestra vida Es algo bello okay. uh -huh. Y eso este es un pequeño Es un pequeño, también, pequeño, ¿no? pequeño manual para, para, pequeño manual Para ayudarle Así un que poco. entonces, tiene material okay. ok, vamos a la siguiente lámina Así es Bien eh, deseo presentarles otro ejemplo. Si usted quiere que Dios sane de, de un problema que tenga usted, sea pues específico, en la Biblia encontramos un caso así, una petición muy específica. Después de una corta visita a Jericó, reanudaron el viaje, el vasto gentío le seguía, sentado junto al camino, estaba un pordiosero ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo. Cuando oyó que Jesús de Nazaret se acercaba, se puso a gritar, «¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí!» «¡Cállate!» le gritaron algunos. Él gritó aún con más fuerza, «¡Hijo de David, ten misericordia de mí!» Cuando Jesús lo oyó, se detuvo en el camino y ordenó, «¡Díganle que venga!» Alguien se acercó al ciego y le dijo, ¡Ánimo! ¡Levántate! ¡Que el Maestro te llama! Sin perder un instante, se quitó la capa, la tiró a un lado y se fue a donde estaba Jesús. ¿Qué quieres que te haga? Le preguntó Jesús. Maestro dijo, quiero que me devuelvan la vista. Jesús le dijo, ¡Muy bien! ¡Recóbrala! ¡Tu fe te ha sanado! E instantáneamente el ciego vio y siguió a Jesús en el camino ahí en Marcos 10 46 al 52 nos habla de eso, la Biblia okay. al día ok, entonces fíjese, voy a regresar <coughs> nuevamente a la lámina porque aquí hay varios hay conceptos varios. bien, bien, bien interesantes de lo que estamos hablando mucho ojo y mucho oído mucha atención <coughs> pónganos cuidado por favor porque estamos hablando de eso de hacer la receta lo más perfecto ¿Cómo? posible. Amén. O sea, Así seguirla lo, lo, lo mejor posible. Amén. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Fíjese bien lo que dice ahí. Dice que C Jesús iba caminando por ahí, uh -huh. por Jericó, y Bartimeo, el ciego, cuando salen los nombres en la Biblia, quiere decir sí que eran casos reales. Casos reales. ¿verdad? Amén. Ok. Ese es un punto. Pero si usted observa, dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y no faltó quien lo quisiera callar. Uh -huh, uh -huh. ¿Y qué hizo él? Gritó voz fuerte. ¿Y qué le vuelve a decir? Uh -huh. Jesús, ten misericordia de mí. Y yo quiero hacer aquí un, un pequeño paréntesis. Uh -huh. ¿Él estaba pidiendo específico? No. En ese momento, él estaba diciendo, ten misericordia de mí. Es como dice, señor, ten misericordia de mí. Sí, estás llamando la atención sí. de Dios. Pero no le estás diciendo qué quieres. ¿Cuál es tu necesidad? Así estaba Bartimeo. Uh -huh. Vamos a perdonar porque estaba cieguito. Pues sí. Pero, cuando la luz viene, ya está para verse Amén entonces es, amén. Aquí la escritura nos está dando un gran ejemplo De lo que estamos mencionando nosotros Amén específico Entonces así vamos es. nuevamente a la lámina pues le dije, ojo Ponga cuidado, por favor Mucha atención Entonces Jesús le dice a, a los que iban ahí con él Díganle que venga Y va alguien y le dice Ánimo, levántate que el maestro, te llama. el maestro te llama. Aquí es Así otro es. punto bien importante, mi amado, mi madre. Ánimo, levántate. Es como si tú estás ahorita en ese clamor, en, en, en ese gran deseo y, y me mandas el correo. Pero no especificas qué cosas necesitas. Uh -huh. O me haces una pequeña capirotada y como decimos en México. Sí. Los de México ya saben de qué estoy hablando. Uh -huh. Otra gente es una revoltura, bueno, es un postre, eh, eh, una revoltura de todo. Entonces, cuando las peticiones son muy específicas, van más rápido a la presencia del Señor. Amén. Entonces, veamos otra vez a la lámina. Dice: Cuando él llega, ¿qué le pregunta a Jesús? Uh -huh. ¿Qué, quieres que, ¿Qué te haga? quieres que te haga? Uh -huh. ¿Por qué? Porque él estaba nomás pidiendo Té y de mí. Uh -huh, uh -huh. Exacto. Pero no estaba pidiendo nada en especial. Nada, nada en especial. Así es. Nomás llamó la atención. Pero todavía no. No sabía qué. Entonces, miren, para que no haya errores. Si tú llamas la atención al Señor por tu petición. O por tu correo. Cuando al menos sé específico qué es lo que quieres. Amén. Porque hay quienes me escriben y no me dicen nada. Exacto, sí. Ore Entonces, por mí, ore por mí, pero. Pues, les digo esto para apoyarles y ayudarles mucho mejor. Claro, claro, que sí, que sepan cómo. Porque así le puedo cómo, decir a mi esposa, hacerlo, mira, esta persona sí. nos está pidiendo esto y esto y esto. Ya es más específico. Así ya es. nuestra oración es más específica. Ajá, amén. Y el Señor escucha el, el ruego. ¿verdad? Entonces, fíjese lo que sigue diciendo, por favor. Le preguntó Jesús, uh -huh. ¿qué, quieres ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué contesta él? Dijo, que recobre la vista. Que me devuelva la vista. Uh -huh. Quiero volver a ver, eso es lo que quiero, que quiero recobrar mi vista. Así es, amén. ¿Y qué le contesta el Señor Jesús? Dijo, muy bien. Muy bien, Recíbela. Fíjese nada más la respuesta del Señor Jesús aquí, en este pasaje de las Escrituras. Pues muy bien, hombre, recibe. Si tú le clamas al Señor. Amén. El Señor te va a decir a ti también, muy bien, pues recíbelo Amén, así es recíbelo recíbelo recíbelo recíbelo que tú estás amén. buscando y necesitando de parte de Dios amén recíbelo por favor recíbelo recíbelo recíbelo yo creo que es uno de los pasajes preciosísimos que viene en la si escritura si crees y tienes la fe recíbelo Porque, ahora, en el nombre del Señor y, y fíjese lo que sigue diciendo ya para pasar a la siguiente lámina tu fe te ha sanado uh -huh. E instantáneamente. Tu fe te ha sanado. E instantáneamente el ciego. El ciego. Recibió Vio. la vista. Amén. Gloria a Dios. Imagínate, Gloria mi amado. Mire que, que, que me pongo chinito aquí desde la presencia del Señor. Aleluya. Amén. Oh, amén. Por eso te estoy diciendo, mi amado. Haz bien la receta, por favor. Amén. Sé específico. Así sé específica. Es. Y ahora créelo. Créelo, créelo, créelo. Para que lo tengas. Así es. Nada más Para imposible que lo tengas, para, para que lo señor. recibas. Esto es todo lo que tienes que hacer. Es todo. Vamos a la siguiente lámina. Muy bien. Entonces el Señor eh, sí contesta peticiones específicas, como lo hizo con el ciego Bartimeo. Él fue muy específico y recibió. Usted también debe de hacerlo. Pero hágalo con mucha fe de que Dios, a través de Cristo Jesús, lo hará de nuevo el día de hoy. Cuide de sus pensamientos cuando esté orando, ya que el enemigo o sea el diablo. No va a querer por ningún motivo que usted ore de una manera adecuada y correcta para que usted no reciba la respuesta esperada de parte de Dios. De ahí la recomendación de no mezclar las peticiones, sino siendo más bien muy específico en ello al estar orando. Uh -huh. La Biblia dice en Mateo 6.33 que busquemos primero a nuestro Dios y que Él se va a encargar de proveernos de lo que nos falta. Pero también dice que busquemos de su justicia primero. Y en Mateo 7.7 7 al 11, la Biblia nos dice que pidamos, que busquemos, que le llamemos, y que todo aquel que pide y que busca y que llama, recibirá. Dice la Biblia en el verso 11. Pero si nosotros siendo de corazones duros, damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará más y mejores cosas? Gloria al Señor. Se está entendiendo. Gloria al Señor. Tenemos que ser específicos, tenemos que saber lo que estamos... Haciendo lo que estamos pidiendo, el Señor sí contesta. Amén. Y, y déjenme comentarles. Ha habido muchas personas que nos dicen que piensan que Dios ya nos está escuchando. Sí, se sí, piensa. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Ok. Vamos a tratar de, de aclarar algunos puntos que puedan ser muy útiles para su vida. En primer lugar, Dios sí oye. ¿Pero a quién oye? Al que clama, Él. Claro. Entonces, si usted no está yendo, no está yendo directamente por el camino correcto, ¿qué es el camino correcto? Jesús. Jesús, amén. No es otra cosa. No son otras persona, personas, ni, ni ni nada de que lo, lo que la religión le haya impuesto. Jesús lo dice en, en la palabra. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy, yo la, soy vida. la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Sí, amén. Eso Así no es. le gusta a muchas personas. Porque va en contra de lo que en su religión pudieran enseñar. Ah. Y yo lo lamento por las personas que no aceptan esta realidad bíblica. Uh -huh. Sí, sí, Es sí. una realidad bíblica. Amén. Así Jesús es. lo dice. Yo soy el camino. Yo soy el Yo camino. soy la verdad. Y... Cuando nosotros lo hacemos de la manera correcta Es como hacer el, el, el, el pano, el, el pastel el... Con la receta correcta Amén Por eso para nosotros la Biblia Es nuestro recetario perfecto Sí, amén, así es correcto Aquí lo que se vaya a, a <coughs> cocinar Lo que se va a hornear Bajo esos conceptos van a funcionar Amén Entonces Y no es que Dios no te escucha a lo mejor estás pidiendo mal. Estás pidiendo mal. Ahí Santiago lo dice. Uh -huh. Si no hemos recibido es porque hemos pedido mal. Uh -huh. Así es. Entonces, no te equivoques y no culpes tampoco a Dios de que él no te escucha. Es que tú quizás no has sabido cómo dirigirte a él. Por eso estamos haciendo este libro. Así Ahora es. en video. Es el videolibro. Sí, y, y claro, lo estamos complementando con todos sus comentarios porque realmente el, el, el libro es muy pequeño. Pero estamos tratando de ampliarlo de esta forma, sí, de sí. esta manera, para que lo captes y lo entiendas mucho mejor. Sí, así es. Amén. Ahora, por ejemplo, cuando dice ahí en Mateo 7, uh -huh. en lo que acaba de leer usted, mi esposa, dice: pedí y se os dará, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca y el que llama se, se le, le abrirá. abrirá. Amén. Entonces, es, es promesa de Dios. Entonces quiere decir sí. que no está el problema en Dios, sino Ajá. en uno. Exacto. Cuando yo no hago así las cosas. Es. Cuando ella no hace las cosas bien, o cuando tú no las haces bien, sí. no esperes respuesta. Así es. No quieres que te salga bien el pastel si no le pusiste lo que tenías que haberle puesto. Sí, sí, definitivamente así es. No, no lo esperes, porque tú misma o tú mismo no si hiciste haciendo... mala mezcla. Ajá. Entonces no, no culpes a Dios... De que él no te escucha. Correcto. Tal vez tú no supiste dirigirte a Dios de la manera más correcta y más adecuada. Y como Bartimeo, que Jesús le dijo: uh -huh, tu, fe, uh -huh. tu fe. Tu fe. Tu fe. Tu fe. Te ha sanado. Te hace nada. No fue la de Jesús, fue la de él. Recibe, la de Bartimeo. Recorrer, Mira, ay, mi amado, mi amada, entiéndeme, pero por también, favor. Amén. Así es. Va bajo tu fe. Sí, si tú tienes esa fe De creerle a Dios De, de lo que tú le pidas Él te lo da ¿tú ¿Va a ser el problema? ¿Habrá algo imposible para Dios? Pues, no, no lo hay, nada imposible hay para En ahí. ti, ¿verdad? No. Pero qué bueno que lo estás Escuchando de esta manera Porque si no, de, de otra forma A lo mejor no lo hubieras entendido ¿verdad? Sí, sí, definitivamente, sí Y vamos ya a la siguiente a la año, porque, eh, El tiempo pasa eh, eh, Exacto la Biblia ah, dice... Ah, ok, ahí, ah, es lo que acabamos de leer ahorita, ¿verdad? Ah, oh, no, eh, no, a ver. No, en Marcos 11, 22 al 26. Eh, dice, en primer lugar, Jesús nos dice que nuestra fe sea, pues, única y exclusivamente en Dios. Y en segundo lugar, nos dice que si tenemos fe y podemos creer, le podemos decir a cualquier problema que se ha quitado y que se quitará, pero nos dice que tenemos que pedir con fe, creyendo y lo recibirás. En tercer lugar, nos dice la palabra de Dios que si tienes resentimientos contra alguna persona, que la perdones. Porque si no, nuestro Padre que está en los cielos no perdonará tampoco nuestros pecados. De ahí la gran importancia de perdonar a todos aquellos que nos han ofendido y que podamos creerle a Dios por lo que Él nos dice y enseña por medio y a través de su palabra. Debo recalcar que es muy importante Hacer lo que Dios nos dice a través de su santa palabra en Mateo 6, 6 y 7, que la Biblia dice que cuando ores lo hagas a solas en tu recámara o en un lugar con privacidad para ti. Y que tu padre que está en lo secreto te va a ver y a oír y él te recompensará en público, pero que no hagas repeticiones vanas como los paganos que piensan que por estar... Repite y repite siempre lo mismo, van a recibir algo de Dios. ¿Se está entendiendo? Hay que perdonar. ¿Cuántas Así veces es. se ha escuchado de que hay tanto resentimiento en alguna persona que dice: Sí, te perdono, pero no se me va a olvidar? Sí, no, ah, tú no. No, no perdonaste. No perdonaste. Perdón es olvidar, definitivo. Es Imagínate si, si, no, el Señor, si, si el Señor Jesucristo o oh Dios le dieron que nos perdonen nuestras fatas, nuestros errores, nuestros pecados y todo, toda la basura que hemos hecho. Y nos dice Dios, pues si sí te perdono, pero no crees que se va a olvidar. Sí, no, no, no. Entonces no, no nos perdonó. Así. Perdonar es que haya un borrón y cuenta nueva. Así es. Ok, entonces, mi amado, mi amada, toca cuidado y espero que este material le esté sirviendo. Y terminamos es. con eso. Tal vez te preguntes, bueno, ¿cómo debo yo de orar? Para no estar repite y repite lo mismo. La repetición a que se refiere la palabra de Dios es que no esté diciendo las mismas palabras como si estuvieran escritas y siempre... Le dice lo mismo. Deseo darle un ejemplo más. Si usted pone en un CD musical, cada vez que usted eh, lo escuche, va a decir las mismas palabras y no va a haber ningún otro cambio. Si le escucha una vez o cien veces, va a oír lo mismo. Nunca va a oír otras palabras. Esto es una repetición. Es como tener el original de una carta y sacarle copias para dárselas a Dios. O se ha dicho de esta manera, que cuando usted está orando, no vaya a sacar otra copia de la misma carta y se la manda a Dios, sino que pone nuevas palabras con nuevos sentimientos que, sí, que salgan de lo más profundo de su corazón y que fluyan a través de sus labios. En este cuarto paso de suma importancia recordar que no es a través de las repeticiones vanas como vamos a recibir de Dios, sino creyendo, perdonando y buscando solo y a través de Dios por medio del Señor Jesucristo, ya que Él es nuestro único mediador entre Dios y los hombres. Y recuerde, ya no más repeticiones vanas al estar orando, querido lector. Okay. Lo que está aquí sí, escrito no cambia. No, no cambia. Lo que está cambiando es lo que estamos haciendo. Amén. Porque lo estamos ampliando, estamos dando nuevas palabras que no están aquí escritas. Amén. Dando más luz. Dando más luz, exacto. Y es exactamente lo mismo, mi amado, mi amada. Así es. Si yo le digo, señora, ¿qué es el libro? Que lo lean. Pero no. si ya lo dices y no lo entendiste, no lo comprendiste o no lo aplicaste, pues ya te amolaste. Entonces, al hacer el video, va a suceder como el ejemplo que poníamos del CD. Que en el original era mm -hmm. cassette, ¿eh? <risa> Porque sí, era, era lo que había, no, sí, no había era, ni CD en aquel un, entonces. un cassette. Ok, entonces, déjeme decirle que el video va a suceder lo mismo. Nada más que cuando hay una unción a través de un video es un, po, un, un tanto es diferente. diferente, claro, claro. ¿Por qué? Porque mire, ya sabes, cuando yo estoy amén, mencionando amén. cosas aquí sucedidas sí, yo puedo sí, sentir sí, la, la, la, la misma unción del Señor. Amén. Entonces, ¿qué queremos hacer contigo mi amado y mi amada? Que aprendas. Punto. Sencillamente. Amén. Amén. Que aprendas. Y si tú lo haces bien hecho, olvídate, ya la tienes hecha. Y fíjese, como es eh, lo que es un libro, ahí es para hacer apuntes. Así es, para practicar. Para y ahí dice, mis peticiones y necesidades personales delante de Dios son. Uh -huh. Y ahí pusimos para 10 peticiones en específicas. ¿Por qué? Pues por mis problemas de esto, por mi situación de esta. Y, y son para que tú pongas específicamente... Y tú lo puedes hacer ya, ahí en tu casa. Agarra un papel y empieza a escribir, por favor. Tus necesidades básicas. ¿Y sabes qué? Y mándame una copia. A través de un correo. Uh -huh. Para yo también tener específicamente lo que tú quieres. Que son tus necesidades básicas o fundamentales. O de más importancia para Así tu vida. Es. Y terminamos ya con esto. Ahí están las lecturas. Al verlos en el video, tú así ya le es. estás viendo las lecturas que Dale están allí. Son parte de las que ya leímos. Entonces, eh, pero tú te puedes ir ya más directamente a la Biblia. A la Biblia en Mateo 6.3. Entonces, 53. que la Biblia se haga tu herramienta útil para tu diario vivir. Amén, así es. Que se haga. Empieza entonces, a usar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Mira, ya es tiempo de hacer cambios, Amén. romper paradigmas. Y de innovar. Innovarse, amén. O sea, tienes que innovar hasta en lo espiritual. Sí, Si sí, ah. ha venido la luz de Cristo a tu vida, vas a empezar a ver las cosas de diferente manera. Así es. Tienes que hacer cambios, mi amado. Amén. Tienes que hacer cambios, mi amada. Amén. Tienes que romper esos paradigmas que, que te han atado, a lo mejor por. por años. Años. Por años. Decenas de años. Entonces, tienes que innovarte. Innovate. Amén, amén. Así y mira. El Señor te va a innovar si tú vienes al libro de Dios. Amén. Innóvate, innóvate. Cambia, cambia por favor. Él te empieza a eh, dar la sabiduría. El tiempo se nos ha ido ya ahorita ya llevamos 37 minutos y, y fracción. Se nos fue el tiempo. Sí. Pero no, sí, queremos, no, no queremos dejar de orar. Sí, amén. Aquí tenemos no, muchas cierto. peticiones. Miren, y las últimas. Ay, santo Dios. ¿Cuánta necesidad financiera hay? Hay mucha, mucha necesidad financiera. Vayan por fuera a la página. Ahí está el taller de superación personal financiero. Vean también esos videos, por favor. Veanlos. Y escríbanos, por favor, si usted quiere salir adelante. Así es. Porque si no haces cambios, no haces innovaciones. no rompe esos paradigmas. Sí. Miren, no hay man. trabajo perfecto. Más que lo que tú puedes hacer como tu propio negocio. Créemelo. Así es. Tienes que hacerlo. Tienes que cambiar. Amén. Amén. Así Nadie es. Nadie te va a ocupar para resolverte todos tus problemas. Correcto. No estés pensando en que conseguir un trabajo y que te han resuelto todos mis problemas a ver si por haber. Te estás engañando. Esfuérzate te sé valiente, dice el Señor. No temas ni desmayes, dice, porque. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y ahí nos da instrucciones, ahí Josué, qué ah, es lo que es. tenemos que hacer. Pues vamos a, a la oración, hija. Amén. Este, el tiempo ya ha corrido, yo no pensé que íbamos a, a estar mal. Sí, pero de 30 es minutos. que esto se hace como un estudio, entonces el, el estudio no es de 5 uh, o diez minutos. No, no está hecho en microondas. No, no, no, no, no. no, no. Eh, vamos a orar, mi amado, mi nada. Únase con nosotros. Santo. Si Jesús, tú no nos has escrito. Jesús, Tómala como tuya. que como Si ya nos hubieras escrito, Padre, sí, le señor, adoramos, le bendecimos. Le honramos nombre, y glorificamos padre, su Santo Nombre. Le damos honra. Mire, Señor, y alabanza, cuántas peticiones tenemos mío. aquí. Oh, Señor. Oh, mi Dios. Presentamos, Señor, delante de usted. Cada señor, una yo las de presento estas delante de su presencia. peticiones, Señor, la necesidad tan grande que hay. No es necesario ni siquiera que se las diga, sí, Señor. Usted ya sabe que están aquí. Sí, Padre Santo. Usted conoce. Porque desde padre el mismo mío, instante que le escribieron. En el mismo sí, instante señor. que yo la recibí, oh, santo, usted ya se dio cuenta, señor. Pero represento mi Dios todas sí, esas señor. peticiones, todas esas necesidades. En sus preciosas manos las ponemos, padre. Y padre santo, reprendemos también santo, oh, toda enfermedad. Suerte, señor. Si como ese caso que nos comentas en el correo que recibimos hoy esta mañana. Fuera en el nombre de Jesús, en el nombre esa de esa persona, Jesús. señor, que está con problemas. De que sí, está señor. totalmente intoxicado su cuerpo sí, por los medicamentos. Sí, Señor. Y que todo los médicos ya no saben señor, qué hacer con, con esa no dependes, personita. Señor. Oh, mi Cristo. Pero a ti te digo. limpie, a Señor. Ti te digo, limpie este cuerpo. Recibe señor. la bendición. Recibe la sanidad. Sí, mi y reprendamos reciba, todo aquello. La que a través de los mismos medicamentos que intoxican los cuerpos. Jesús. Sí, mi Cristo. Que sea rechazado. Sí, y echado señor, fuera. De rechazado y echado, para la gloria del Padre. En el Padre, nombre Cristo de Jesús. De Jesús nada y que esos matrimonios que están en problemas Señor. Sí, mi señor que Satanás salga de esas vidas. Sí, señor, restaure, para restaure que haya una restauración total. Señor, para que sean hogares de sí, Para la gloria de su nombre. Sí, señor. En señor, déles el amor en Cristo que Jesús. Padre, Aleluya. En el nombre de Aleluya. Jesús. De Nazaret. Amén. Amén. Sí, señor. Amén. Aleluya. Amén. Mis amados, desamamos de verdad. Por eso estamos aquí. Amén, así es. Desamamos, por eso estamos aquí. Amén, amén, amén, así es. Y esto es tu responsabilidad ahora compartir este material. No solamente porque yo te lo digo, sino porque otras personas también tienen la misma necesidad que así tú tenías. Es. Así que bendiciones y. Bendiciones para todos y bueno Ahora pues, el quinto. Así el es, el, el próximo paso es el quinto. Y póngale ahí, si le gusta, regístrese eh, y también compártalo. Así de que bendiciones para todos y le esperamos en el próximo paso, que es el quinto. Así es, bendiciones. Bendiciones. Y ahí aquí abajo, ya sabe, ahí está más información. Así bendiciones. Es.